siempre ha ido Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hermosa tarde, tarde que tú has hecho para alabar y glorificar tu santo y tu bendito nombre. Espíritu Santo, toma dominio de los aires, glorifícate con poder sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada corazón. Te rogamos e imploramos que rompas las cadenas, que desate los yugos de impiedad. Glorifícate con poder para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a hacer uso de tu palabra, pidiéndote que tú seas quien ministre, quien hables en esta tarde, en este lugar, y tu palabra sea ministrada por el poder de tu palabra. Glorifícate sobre las vidas, rompe las cadenas, desata los yucos de impiedad, polvoriza todo plan de las tinieblas, abre la puerta de los cielos derrama tu lluvia, proclamamos Señor allá en los hogares, allá donde quiera que esta palabra pueda llegar tu presencia se mueva para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús como siempre decimos donde quiera que nos paramos, yo dependo de ti, habla tú porque tú eres el que hablas en el nombre de Jesús, amén y amén Dios te bendiga amigo, Dios te bendiga hermano, en esta tarde del Señor, este es quien te habla es el pastor Eugenio Pardella, pastor de la Iglesia Universal de Jesucristo allá en el barrio Arayanes, en Trujillo Alto. Allí estamos mi amada esposa y este servidor, pastoreando a esa amada iglesia. Así que enviamos saludos en esta hermosa tarde a la audiencia. Saludamos también a la Junta Pastoral y al concilio al cual perseveramos, pertenecemos, el concilio al cual también pastoreamos. El Concilio Universal de Jesucristo, nuestra presidenta, la obispo Margarita Ramos y toda la Junta Pastoral reciban saludos en esta tarde del Señor. Han habido unos cambios hermosos eh, eh, en la cabina, en el estudio, por eso es que podemos estar ahora con el micrófono en mano, nos podemos parar. Y, y qué bueno, qué bueno, que los cambios son buenos y Dios está haciendo cosas grandes en esta emisora. Así que eh, les saludamos a todos y cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Así que queremos darle gloria al Eterno por esta oportunidad y este privilegio que Dios nos permite en poder estar una vez más al aire de 4 a 5 de la tarde en este tu programa Voz de Consolación para ti. Así que en esta tarde puede comenzar a llamar al 787-654-7300. Eh, hoy mi hija Jenny Chali está trabajando, mi esposa también. Pero eh, eh, si alguna llamadita, eh, yo sé que el hermano Pastor Julio me da la, la manito ahí este, por esta ocasión. Así que saludamos también al locutor en esta tarde del Señor. Y saludamos a esa audiencia hermosa que siempre está en sintonía. Esta mañana eh, fue una mañana fuerte. El vehículo, la guagua no me quería, tuvo problemas. Tenía que predicar en una iglesia en Arayane, allá por donde pastoreo. No pude llegar. Terminé de arreglarla casi ahora. Y ahora fue que pude, pues, y le doy gloria al Señor que pudimos llegar casi a tiempo, casi a tiempo. Pero pudimos llegar. Y en esta noche también estamos ministrando en otro lugar. Así que no nos suelten de las oraciones, hermano. Estamos trabajando para el Señor y el que trabaja para el Señor, Créame que eh, Dios le bendice poderosamente. Fue un culto poderoso. Tuvimos un culto especial allá nuestra iglesia. Eh, como invitada al obispo eh, Lucy Pérez Estaba allí eh, Ministrando la palabra de Mi hermana pastora Y estaba también eh, el pastor eh, Doctor José Martínez Con su amada iglesia eh, De verdad que nos gozamos Mi esposa y yo Mi familia está agradecida Con, este gran, eh, eh, con esta gran bendición Esta fiesta Pentecostal donde vimos la gloria de Dios y vimos de eh, una manera especial eh, una manifestación del Espíritu hermosa eh, y una presencia de Dios exquisita. Da a Dios damos gloria y damos la honra. Así que hermano, seguimos en la expectativa, trabajando para el Señor, seguimos en la expectativa, eh, pidiéndole a Dios que se glorifique en nuestra iglesia Estamos así trabajando en la obra Para que el Señor siga canalizando Y siga derramando su lluvia y su bendición Sobre las vidas Vamos a la palabra del Señor en esta, noche, en esta tarde Acompáñame a las Sagradas Escrituras Quiero que vaya conmigo al libro de Juan Capítulo 11 Y quiero considerar el verso 41 al 44 y la palabra del Señor se lee a la gloria de los tres grandes Padre Hijo y Espíritu Santo dice así Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado habiendo dicho esto Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátale y déjelen ir. 787-654-7300 son los números que respiran vida para ti en esta hermosa tarde del Señor como tema en esta tarde quiero traer este este pasaje bajo el tema aunque pienses estar muerto Dios Dios escribe la última página de tu vida a veces nosotros nos damos por vencido por las situaciones que nos rodean y a veces pensamos que Dentro de esas situaciones no vamos a ver respuesta, ni vamos a ver la contestación que estamos esperando. Hoy en día, servir al Señor más que nunca es un reto. Hay una guerra espiritual en los aires. Hay una batalla terrible en las mentes, en los pensamientos, en los corazones. Y el pueblo de Dios en estos días está atravesando por... Situaciones que están agobiando su, su pensar y su sentido de poder alabar y glorificar al Señor. Si algo nosotros estamos viendo en estos días es que a veces nosotros sentimos como que ya tenemos una determinación. Estoy enfermo y así voy a terminar. Estoy afligido y voy a seguir afligido. Estoy eh, eh, pasando por problemas y voy a seguir en problemas. Estoy cansado y voy a seguir cansado. Porque hemos perdido la perspectiva o hemos perdido ese sentido de que Dios puede cambiar las cosas. Es por eso que cuando estamos en medio de las situaciones que nos están golpeando, nuestra mente nos traiciona nuestros pensamientos nos hacen añicos porque empezamos a sentir eh, como que no hay solución, no hay escapatoria no hay solución, no hay remedio a lo que estoy pasando nada me puede ayudar, nadie me puede ayudar muchas veces te puedes estar sintiendo de esta manera y puedes sentir que la noticia que te dio el doctor fue una noticia no muy alentadora. Te dijo el doctor, yo creo que las cosas no están muy bien. Tal vez en esta semana tocaron la puerta de tu casa y te dijeron, tienes cinco días para desocupar la casa porque no has podido pagar la renta. Y a veces nosotros estamos pasando situaciones que son situaciones humanas, batallas humanas el carro se rompe, la nevera tal vez se daña, llegan situaciones en nuestra vida, llega cansancio a nuestra mente, pero más terrible es la batalla que libramos espiritualmente. La batalla que está en la mente, la batalla que está constantemente martillando en tu mente diciéndote que no hay esperanza, que lo que estás viendo es la realidad que esa noticia que llegó a tu vida es, es lo que va a acontecer y punto y se acabó, no vas a salir de eso, vas a estar así de esa manera todo el tiempo, Dios te bendiga Manuel Vélez, mi gran amigo Manuel Vélez, hace mucho tiempo que te conozco y te amo mucho, mi amigo, Dios te bendiga, y a veces nosotros estamos pensando que ahí nos vamos a quedar, que la circunstancia ahí nos va a mantener. Y ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar. Pero las cosas no van a cambiar a menos que tú y yo decidamos hacer una cosa. A menos que nosotros decidamos clamar al cielo para que algo suceda. Porque nada acontece sin que Dios no lo permita. Y a veces estamos en esta situación y nos estamos agolpeando, nos estamos agobiando y pensamos que no hay esperanza y es cuando más cerca Dios está de ti. Es cuando más Dios quiere extender su mano de poder. Es cuando más su gracia quiere ser depositada en tu vida. Es cuando más los cielos se han de abrir, porque estás creyendo que lo que estás viendo está pero cuando tú empiezas a mirar al cielo, cuando tú alzas tu mirada a los montes, entonces viene el socorro de Jehová, porque el socorro viene cuando va a hacer algo a tu favor, por eso es que en esta tarde tú puedes estar sintiendo que la noticia llegó, que los problemas te agobian, te sientes abatido, te sientes cansado, te sientes sin fuerza, sientes que no hay esperanza, sientes que no te puedes levantar, pero hoy el Señor te está diciendo, te declaran muerto, dicen que están muertos, pero hoy escribe última página de tu vida yo comienzo a escribir porque el autor de tu vida se llama Jesucristo wow uh. 787-654 7300 la última palabra aquí la tiene Dios la última palabra aquí la tiene Dios, no es el hombre no es lo que determinó la ciencia de ti no es lo que dijo la persona tal, no es la situación que te está marcando en estos días, no es esa batalla que estás librando en este día, y que tú piensas que ahí te vas a quedar, no hay una, hay un cambio de panorama hay algo que se va a desatar los cielos se van a abrir porque hoy estás escribiendo algo, en esa página tuya llamada vida, que va a cambiar la circunstancia que te está agobiando, porque estás creyendo a Dios, hoy clama a lo justo y Jehová responde, si tú clamas a Dios, Dios te va a ayudar Él te va a honrar, Él te va a bendecir pero tienes que levantarte en fe creyendo que algo grande viene de Dios yo siento la presencia de Dios aquí 787 654 7300 a veces pensamos que todo se acabó Pastor, tal vez tú piensas en esta tarde que todo se acabó. Evangelista, tal vez tú piensas que en esta tarde todo se acabó. Líder, está comenzando el año y tal vez los golpes que han llegado a tu vida han sido golpes celteros que te han querido sacar el aire y piensas que todo se acabó. Tal vez llegó la mala noticia y esa mala noticia te golpeó tanto que pensaste que ahí todo se acabó es cuando todo comienza, es cuando todo comienza a surgir, es cuando estamos creyendo que Dios va más allá de lo que nosotros estamos viendo, que mis ojos humanos están viendo batallas, luchas, que mis ojos humanos están viendo que hay cansancio, que no puedo seguir adelante, que ya no tengo solución, que ya lo que me dijeron es lo que es, que es la decisión que ha sido tomada, Hoy el Señor te está diciendo, yo estoy escribiendo, yo voy, a, yo voy a hacer algo especial y voy a empezar a tachar eso que declaró el hombre, eso que el enemigo trató de marcar, eso que el enemigo trató de hacer y voy a empezar a escribir por encima de lo que escribió, de lo que escribió el hombre, de lo que escribió la ciencia, de lo que escribió la gente, de lo que la gente describe de ti, porque hoy se escribe la última página de tu vida. Hoy se escribe la última página de tu vida y tal vez tú dices como que la última página pastor te tengo que decir que tu vida tiene unas crónicas y esas crónicas nos pueden a nosotros eh, seguir en la historia hay cosas que pasaron hay vivencias que tenemos experiencias que nos han marcado pero hay experiencias que nos sacan el aire hay experiencias que nos golpean hay experiencias que nos hacen retroceder y esa experiencia es la que nosotros pensamos que es la última página esa la escribió la ciencia esa la escribió el hombre, se le escribió el que dijo que yo no me iba a levantar, esa le escribió aquel que dijo que yo no iba a seguir adelante pero hoy el Señor te dice, yo escribo yo escribo, yo escribo la última página, yo soy el que estoy escribiendo yo soy el que tomo el control ¿sabes qué? eso me lleva a mí a recordar cuando Job estaba a punto de escribir y cuando él dijo, ¿quién? ¿quién? ¿quién a mí me diese un quincel? ¿quién me diese un cincel para que yo escribiese en piedra lo que yo siento hoy? los demonios estaban diciendo es que va a maldecir a Dios, es que va a regregar a Dios, es que le va a dar la espalda a Dios, pero él lo que quería, que quedara plasmado bien fuertemente en piedra las palabras que él iba a decir, él no iba a negar a Dios, él no iba a negar el propósito de Dios en su vida, él iba a mirar al cielo, iba a decir, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y aún mi piel deshecha, yo he de ver a Dios, óyeme bien, tú has de ver a Dios, tú estás clamando a Dios, tú has de ver a Dios, Pastor, tú has de ver a Dios evangelista, tú has de ver a Dios líder que me estás escuchando, tú has de ver de, a Dios mujer que estás escuchando, que no tiene fuerza hoy, que estás en el piso postrada, que ya no puedes más que llorar y que estás esperando que la puerta se abra. Dios te está diciendo, yo escribo la última página, te digo que te voy a levantar en el nombre de Jesús. Hay una presencia de Dios fuerte. Hay vidas que en esta tarde tienen que entender que el Señor tiene el control. Ya el Señor tomó el control. Sí, tomó el control de tu casa. Se pensaba que Lázaro estaba muerto. Era lo físico, era lo real. Todo el mundo tenía esa expectativa. Bueno, está muerto, murió. Hace cuatro días murió. Ya lo enterramos. Jesús estaba como a dos kilómetros o, a, o a, a dos kilómetros de de donde estaba el entierro de Lázaro y se tardó dos días en llegar cualquiera diría llega tarde llegó tarde Jesús llegó tarde lo que no sabían era que Jesús se quedó unos días más porque habían turbas que se habían levantado para tratar de matar a Jesús dice la Biblia que cuando aconteció eso Jesús llegó tranquilamente y empezó a mirar, mirando la escena. Cualquiera diría, llegó Jesús, ¿qué va a pasar? Jesús es lo único que llegó fue a ver a su amigo que había muerto. Sus hermanas estaban desesperadas. María le había dicho, ¿sabes que Si, si tú hubieses estado, mi hermano, no hubiese muerto. A veces nosotros en nuestras circunstancias, en nuestro dolor, en nuestra desesperación, tocamos las puertas fuertemente diciéndole a Dios, estoy desesperado, estoy desesperada, ya no tengo fuerza. Y estamos tocando puertas con fuerza y diciéndole, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, no te veo, no te siento, no te escucho. Señor, es que no siento, no siento la fuerza, no, siento que me estoy muriendo. Y a la desesperación empezamos a decirle al Señor, Señor, es que yo siento que tú estás perdiendo el control. Y el Señor diciéndote, yo llego. Simplemente, donde lo pusieron? Yo quiero verlo. Y cuando se paró frente a la tumba, comenzó a llorar. Pero ¿sabes una cosa? En esta tarde, Jesús le dijo, Jesús le dijo, quita la piedra. Malta, quita la piedra. Esta tarde quita ese obstáculo que se ha levantado. Quítalo del medio. Ese obstáculo de falta de fe. Ese obstáculo que no te deja ver a Dios obra. Ese obstáculo que hace tiempo tienes que quitar del camino. Ese obstáculo que no te da paz ni seguridad. Quítalo. Porque llegó el que tenía que llegar. El que escribe la última palabra. El que determina la última palabra. El que dijo que estaría contigo. El que dijo que no te desampararía. El que dijo que su brazo fuerte te estaría para soportarte, sostenerte y ayudarte. Yo no sé en esta tarde. La gente comenzó tal vez a cuestionar cómo es posible que Jesús diga que quiten la piedra. Ya lleva cuatro días, se supone que ya y de. Está totalmente desintegrándose. Es lo natural. Lo que nosotros no entendemos que es en lo natural. Cuando Jesús llega, se desata lo sobrenatural. Ah, porque cuando yo empiezo a clamar al que puede, lo sobrenatural se manifiesta. Mi naturaleza de hombre, mi naturaleza humana, veía que Lázaro estaba muerto. Mi naturaleza de hombre, mi naturaleza de, de, de humano, está viendo los problemas demasiado grandes. Como hombre y como ser humano, yo estoy viendo que la guerra es demasiado fuerte. Pero hoy, cuando tú llamas a Jesús y Él se para frente a la tumba y te dice, quita la piedra, es porque lo sobrenatural se ha de manifestar. Porque tú estás clamando, no a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. A un Dios que dijo que estaría contigo. Vamos, quita la piedra, es que ya hiere, es que ya la ciencia lo declaró muerto, es que ya lo velamos, es que ya nosotros eh, lo enterramos, ya hicimos lo que humanamente teníamos que hacer, porque en nuestra humanidad es lo que tenemos que hacer, no hay de otra yo no tengo fuerzas para seguir yo no puedo cambiar las circunstancias los problemas están ahí las batallas están ahí óyeme bien hay problemas que tú puedes resolver hay cosas que simplemente le tocan a Dios resolverlas le tocan a Dios hay cosas que simplemente le tocan a Dios. Nada más. No hay de otra. Lo que tú y yo podemos hacer es ir a la presencia del Señor. Es confiar. Es depositarnos en Él. Es mirar al cielo y decir la última palabra la tienes tú. La ciencia dice una cosa. Las finanzas dicen una cosa las Situaciones que me rodean dicen una cosa, la crisis dice una cosa, los gobiernos dicen una cosa. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? Cristo te dice, quita la piedra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La gente está escribiendo el peor escenario, la crisis, la situación adversa, la batalla adversa ha llegado a tu vida. Los momentos difíciles llegaron. Las malas noticias llegaron, pero llegó Jesús también. Llegó Jesús a socorrerte. Llegó Jesús a tachar lo negativo de esa página que escribieron de ti. Sí, ministerio que me estás escuchando, que dijeron que no te ibas a levantar. Que dijeron que tú siempre ibas a seguir en las mismas condición. Que siempre ibas a estar en los mismos problemas, que, que no ibas a crecer. Que te rechazaron, que te dieron la espalda que, que, que dictaminaron una sentencia contra ti y dijeron, ese no se levanta más ese se queda en el piso porque a ese lugar pertenece ese va a seguir en la misma forma que todo, la, todo el tiempo comenzó determinaron algo para ti dijeron, no hay solución al pastor de la esquina, tal vez de, esa iglesia no crece tú no tienes llamado de Dios al evangelista que comenzó a predicar la palabra y a ministrarle el mensaje de la cruz empezaron a cuestionarle y a decirle ¿qué vas a tú a, a, a, a llenar masas? ¿qué vas tú a predicar? ¿quién te va a invitar a predicar? a ti nadie te conoce aquí que invitan son los que conocen lo que se olvida la gente es que él escribe la última página quien abre puertas y cierra puertas está contigo en esta tarde tú que te has cansado de orar tú que te has cansado de hacer fuerza tú que te quiero rendir en esta tarde contigo habla el Señor a ti que en esta tarde el enemigo te ha dado con todo lo que tiene yo vengo con palabras de Dios en esta tarde hay vidas desanimadas en sus hogares retenidas en sus hogares que no quieren seguir adelante que el enemigo te golpeó, te, te empujó con violencia golpeó tu corazón golpeó tu pensamiento, golpeó tu personalidad y hoy te sientes solo hoy lloras y tocas puertas y ninguna puerta se abre y las situaciones que llegan son tan fuertes y fuertes y todo lo que ves son situaciones situaciones, situaciones y no puedes ver la mano de Dios obrar porque lo que estás viendo es que Lázaro está muerto que la tumba está cerrada que ya todo se acabó y que no hay nada que hacer cuando tú le sirves al Señor, hay sorpresas grandes, Dios convierte tus lágrimas en gozo, ah, tu tristeza la puede convertir en gozo, como cantaba el hipnólogo en la antigüedad, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. ¿Sabes lo que quisiera el diablo? Apagar tu voz. Apagar tu alabanza, apagar tu adoración. Que tú mires a Lázaro al frente de la tumba y tú digas, no se puede levantar, pero es que llegó el que resucita. Llegó el que levanta al caído. Sí que tú que te has caído muchas veces a ti que te sentencian todo el tiempo que te juzgan, te señalan y dicen, no, tú no te puedes levantar si tú siempre te estás cayendo vas a la iglesia tres semanas y a las tres semanas te apartaste a ti que te dicen, no, tú nunca eh, que te hablaron de ministerio a ti con ese carácter que tú tienes muchachos, tú no vas para ningún lado o como me dijeron a mí cuando yo comenzaba en el ministerio chacho, tú repites más de lo que predicas chacho, vete a repartir tratado, Dios no te llamó a ti a predicar tú no tienes palabra, no tienes mensaje, así me dijeron cuando comencé, y yo tenía dos opciones, o me rendía, lloraba y decía, mira lo que me hizo aquel, y, me, y, y tenía la excusa perfecta para apartarme y alejarme de Dios, o tomaba la decisión de retomar la armadura y decir, Señor, si el que capacita y da sabiduría eres tú, pues entonces dame sabiduría y capacítame, y nunca se me olvida aquella experiencia cuando Dios me habló y me dijo, quiero que te encierres conmigo, pero me dijo enciérrate conmigo y yo no sabía que iba a estar cuatro días sin comer ni beber nada encerrado en la iglesia y me acuerdo que cuando estaba allí no había visto ni un angelito moverse, no veía nada no veía absolutamente nada todo lo que veía era eh, el el, el, el elanzado, pero y yo le dije Señor ¿para qué tú me trajiste de aquí? y Dios no, me había dicho, Dios no me había dicho a mí en los, eh, eh, eh, son tantos días al cuarto día yo dije bueno pues si mañana no pasa nada me voy para casa a eso de las 3 de la mañana caí al piso y cuando caí al piso caí empecé a sentir que la iglesia comenzó a temblar bajo una presencia fuerte de Dios y los ángeles se metieron a la iglesia y cuando vi ese resplandor ellos empezaron a derramar sobre mí unas palabras que tenían oro y alrededor tenían fuego y había una presencia aquí que parpaba y una voz que del cielo que hablaba y decía esta es mi palabra que transforma, que cambia, que purifica, que sana, que liberta, que hace milagros y prodigios te doy sabiduría de mi palabra y le doy la gloria al Señor le doy la gloria a Dios, a Dios sea la gloria los que decían el Eugenio Pardella nunca va a ser pastor ni evangelista muchachos, se no sabe ni la hora que es mire donde Dios me ha llevado para su gloria porque qué que describe la última página de tu vida él es el que determina, no son los hombres, la es Dios el que determina lo que Dios, lo que va a pasar contigo, no es la gente, no es lo, lo que hay alrededor tuyo no, tu, tu futuro no está en la boca de los hombres, tu futuro está en la palabra que Dios determinó sobre ti, así que levántate en esta tarde, levántate y, y coge ánimo y sigue marchando porque hoy se paró Jesús frente a la tumba y está diciendo a voz en cuello Lázaro ven fuera gracias porque me has escuchado y la gente va a ver que te has de levantar y ha de ver su gloria ay Samaya aquí siete la 787-654-7300 son los números que respiran vida para ti en esta tarde tú que te sientes desanimado tú que te sientes sin fuerza a ti que te dieron una mala noticia, contigo habla el Señor. Contigo habla el Señor. A ti que te dijeron que no ibas a hacer nada, que nunca te ibas a levantar. Que tú un día contaste tu sueño. Y estaban los hermanos de José alrededor diciendo que se cree este. ¿Qué es lo que se cree? Mire que se va a cumplir ese sueño. A lo mejor tú dijiste, voy a comprar una casa y te dijeron, ¿qué casa vas a comprar? ¿De dónde? Y Dios te bendijo y la compraste. Y le cerraste la boca a los que te rodeaban. No, no. Dios se la cerró. A lo mejor dijiste, tengo un sueño. Yo quiero ser un predicador. Y se empezaron a reír y dijeron, ¿Predicador tú? ¿De dónde? ¿Qué palabra vas a predicar? Tú no sabes ni hablar. Y hoy en día estás predicando y ministrando la palabra. A lo mejor dijiste, siento en mi corazón dar clase bíblica yo quiero que yo quiero que en esta tarde tú quites la tumba, quites la piedra te toca a ti te toca moverla a ti Dios te va a ayudar su poder te va a ayudar su presencia te va a ayudar pero te toca te toca levantarte a ti te toca restaurarte a ti Levántate, tú que me escuchas, hombre, que estás ahí costado, postrado, tú que no tienes fuerza, tú que estás en la cárcel, tú que estás, estás escuchando que tus lágrimas están saliendo por tus ojos en esta tarde, y estás llorando porque dices que me sentenciaron, y ya no hay esperanza para mí, ya no hay esperanza, ya no hay solución, que ya, ya yo no tengo y el Señor metido por dentro diciéndote a ti, yo tengo la solución, yo tengo la última palabra. ¿Cómo me estoy gozando con lo que Dios está haciendo con estos ministerios que está levantando para su gloria? Ver a un Alex Trujillo predicando, Veo a Humberto el Indio, pues, diciendo los nombres de ellos como los conocían en la calle ver hombres así predicando ver lo que aconteció esta semana en aquel concierto cuando aquel hombre dijo yo quiero a Cristo ya yo estoy cansado de esto Dios está haciendo algo se está moviendo Dios es que se van a levantar los muertos Dios va a hacer cosas grandes todavía falta lo que Dios va a hacer hay muchos que no pueden entender esto que no tienen capacidad de entender que Dios se mueve como Él quiera Tal vez, por más que a mí me conozcan, a mí me conocen en el ámbito ministerial, a mí me conocen pastores, líderes, evangelistas, hombres, mujeres de Dios me conocen. Nos conocen porque estamos, hemos ido a iglesias a predicar, hemos salido a la del país a predicar. Pero no es lo mismo que Dios levante a alguien que tenga influencia en el ámbito ministerial, que en este tiempo se está moviendo y Satanás está haciendo tanta fuerza, a que yo vaya, me pongo de ejemplo para que nadie se sienta aludido, a que yo vaya a un concierto de esa persona y yo diga, yo quiero predicar. Van a decir, quítate de ahí, yo pagué aquí por un concierto, yo no pagué para escucharte sermonearme. No voy a ser efectivo por más unción y poder que tenga. Esto no lo van a entender la gente que no tiene capacidad van a empezar a decir, ¿y dónde está el poder de Dios? Pero en el mismo lugar que está porque Dios tiene poder, claro que tiene poder claro que Dios puede hacer cosas grandes pero es si Dios te envía es si el Señor te envía pero yo de mi parte, porque yo soy el pastor Eugenio Pardella yo tengo deseo de ir a predicar a un concierto de, de uno de estos cantantes si Dios no me manda no va a pasar nada pero esa misma persona que está ahí que Dios está trabajando en ese corazón que tiene influencia en la juventud si sí, dice Jesús es el Señor la gente y aún así tú sabes que rechazan entonces vamos a dejar que Dios se mueva vamos a darle libertad al Espíritu de Dios que haga como Él quiere y usted y yo donde Dios nos posicionó vamos a seguir haciendo fuerza vamos a seguir predicando vamos a seguir diciendo que Jesús es el milagro vamos a seguir diciendo que Cristo viene ojalá Dios nos abra puertas en conciertos para predicar claro que sí yo me atrevo ¡ay! eso es un lugar del diablo ahí es, que, ahí es que quiero ir yo ahí es que está la gente en necesidad ¿para qué yo quiero ir a un lugar donde, donde, donde yo sé que eh, no vamos a los lugares que son necesarios ¡ay! yo no me, yo no me voy ahí porque es que eso es del diablo y tú no dices que quieres rescatar el alma si Jesús se sentaba con los pecadores con ellos los que se sentaba Jesús eso era lo que, lo, que, lo que él vino, él vino al enfermo no vino al sano Ahora, mi conducta tiene que ser la misma. Mi postura como hombre de Dios tiene que ser la misma. Como hombre de Dios, yo tengo que mantener una postura. Porque eso es lo que nos distingue: que el brillo del Señor, que el brillo del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Eso es lo que nos distingue a nosotros. Eso es lo que nos hace ser diferentes. Que el brillo del Señor esté en mí, que esté en ti, que la presencia de Dios haga la diferencia. Eso es lo que cambia. Eso es lo que la gente busca. Pero yo me siento y yo me puedo sentar con gente que tal vez no piensan igual que yo. Y yo no voy a corromperme porque yo ande con ellos. Ay, dime con quién ande y te diré quién eres, pues no tienes identidad. Porque la identidad en Cristo Jesús no la podemos perder. Nosotros somos creyentes y hemos sido creyentes. Y nuestro corazón debe de estar en esa coidonía. Yo no le tengo miedo al diablo, ni a los demonios, ni le tengo miedo a ninguna persona de decir las cosas como son. Porque como hombre de Dios nosotros tenemos que tener postura. Y nosotros tenemos que tener una sola palabra. O creemos o no creemos. Aquí no hay grupitos. Hay gente que hace en grupito. Ah, no, porque es que yo soy del grupo tal. No, yo soy del grupo de Cristo. Yo soy del cuerpo de Cristo. Yo soy de aquellos que quiere ser salvado Y quiero vivir para Él. No, porque es que unos son así, otros son así. Aquí lo que hay es una división que se tiene que romper. Y porque yo tengo un pensamiento pentecostal, no quiere decir que yo le dé la espalda al que no piense como yo. Porque eso es ignorancia, eso es inmadurez aquí hay que madurar por eso es que estamos como estamos Satanás está bien organizado haciéndole la guerra a la iglesia y nosotros la iglesia peleando unos, unos con otros ¿Por porque unos piensan de una manera y otros piensan de otra es que tenemos que tener el mismo pensar Cristo viene Cristo sana Cristo salva Cristo liberta Él fue a la cruz Él murió Él resucitó el tercer día y viene a buscarnos tenemos que vivir la palabra tenemos que vivir en santidad pero la santidad cuál la santidad bíblica tengo que tener un corazón limpio contrito y humillado tengo que tener un corazón limpio delante de su presencia Porque eso es lo que viene a buscar el Señor Vamos a dejarlo ahí Porque en esta tarde El Señor escribe la última página de tu vida El Señor te quiere levantar El Señor te quiere restaurar Hermano, en esta tarde El Señor quiere hacer de ti Un instrumento de poder Quiere hacer un milagro sobre ti Sobre tu casa Sobre tu ministerio él escribe la última página. Los hombres dicen una cosa, Dios dice otra. Hoy el Señor te abraza, hoy el Señor te anima. Hoy el Señor te fortalece. Hoy el Señor te vivifica. 787-654-7300. Dice aquí Willo Fernández, Wito Fernández, pide oración por familia Fernández. Israel Tellado, pide oración por salud, por familia, por él y su finanza. También Lucy de Carolina nos, es, nos llama, pide salud, oración por salud. Y un dolor fuerte que tiene Miguel Rivera de Guaynabo, pide oración por depresión. Se rompen las cadenas en esta tarde. Lucy desde San Juan, que Dios trate con su hija, maltrata a su niño. Amén, vamos a orar por eso hermano, vamos a orar por eso. Vamos a orar porque el enemigo está minando mentes y hay ataques en contra de la niñez, en contra de la familia. Esto no es nuevo Satanás está haciendo fuerza Pero Cristo también está haciendo fuerza Y la iglesia vamos a seguir clamando a Dios Para que cosas grandes sucedan Anónimo de Eloísa pide salud Pide fe y pide paz eh, También nos escriben Desde el hogar nueva eh, Desde el hogar, como, del hogar Nueva fuerza Por su hogar, por su hijo y por salvación Amén Es, es, el mismo, es la misma petición, claro que sí Mercedes de Carolina Oración para José Mercedes, peticiones y peticiones especiales Gloria de Río Grande, salud, fortaleza para ella Su hija, por Pedro de Jesús Amén, vamos a estar orando por nuestro presidente Pedro de Jesús Por liberación para su hija del lesbianismo Vamos a clamar a Dios por eso Amén Señor Vega desde Cagua, por salud de su vista, su familia Y cada uno de los de Faro, Amén Nos hace falta, claro que sí David Aponte, pido oración por esposa, salud y fortaleza 787-6547300. También Yarelis López pide la oración, una oración especial. Dios te bendiga, Yareli desde Texas. Eh, también la gente, Arelis Rodríguez, pide oración por los policías de Puerto Rico. Vamos a orar, sierva de Dios, por la policía, que tanto a falta hace esa oración y tanta labor hace la policía en este país. Vamos a orar hermano, estamos a punto de una batalla fuerte en este país hay que orar mucho hay que orar, los gobiernos se, se están, están sintiendo que no tienen fuerzas para seguir no hay, no hay, no hay que hacer lo único que hay que hacer es poner a Dios en la noticia otra vez volver a dejar a Dios entrar a las escalinatas del país a las escalinatas norte a la del sur, a todas que vuelva a entrar de nuevo ese capitolio que tome control, eso es lo que hace falta que Puerto Rico vuelva a ser, que sea la isla del Cordero. Que todavía el poder de Dios se mueve, que hay cadenas que se pueden romper. Que la iglesia se una en un solo sentir, en un solo pensamiento. Que aunque la tierra tiemble, con que aunque venga el tsunami, que aunque venga el terremoto, aunque venga el huracán categoría 5, aunque venga lo que venga, la iglesia se mantenga en pie unida. Peleando la buena batalla de la fe, creyendo que Dios va a hacer algo grande, poderoso en su vida. Eso es lo que tenemos que creer, es lo que tenemos que confiar. Yo quiero orar en esta tarde Y todo hermano que en esta tarde Después yo le contesto eh, a, los de, a los de mi página personal Yo después le escribo en la, en la página Y vamos a estar orando por sus peticiones Oren por nosotros esta noche estamos ministrando En una iglesia en Seiba Mañana estamos ministrando en nuestra iglesia Y después tengo que ministrar en otra Manténganos en sus oraciones para que el Señor Siga obrando y siga ministrando De forma poderosa Ponga la mano sobre la radio si tú estás enfermo si en esta tarde diagnosticaron un cáncer en, ti, en tu vida, diagnosticaron una enfermedad de muerte, si en esta tarde te sientes sin fuerza, si estás en depresión, voy a orar por la depresión para que las cadenas se rompan en esta tarde, yo sé que hay un Dios de milagro que se está moviendo a lo largo de lo ancho de estas ondas etéreas, y vamos a hacer una oración fuerte por los enfermos, para que la gloria de Dios toque, sane, haga milagros, prodigios, señala la distancia, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de ministrar tu palabra en este lugar hermoso. Gracias, Señor, por las vidas que nos han escuchado. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Señor, hay gente que está enferma. Hay gente apartada que me está escuchando. Hay gente con depresión, muchas peticiones. Hay batallas espirituales, guerras satánicas. Señor, hay ataques mentales en contra de la niñez. Cuántas cosas están pasando, pero en esta tarde posa tu mano de poder. Allá a través de la radio, derrama salud, rompe las cadenas, sana el cáncer, el sida, sí, milagros, prodigios, señales para tu gloria. Liberta, rompe las cadenas de lesbianismo, rompe las cadenas de homosexualidad. Liberta, Espíritu Santo, los corazones que están atados, espíritus de asesinos, espíritus de muerte. Atamos espíritu de accidente de carretera, te ato, sacuta, layando, lustanía, sacute, y amahayama, lenda, bastorobasera, bacay, demonio de, de can bacay, espíritu de depresión, te atamos, te echamos fuera en el nombre de Jesús, porque tú te aprovechas cuando una persona está triste, está deprimida, se aprovecha en el nombre de Jesús, le echamos fuera por la palabra, Señor declaramos que los cielos se abren, declaramos milagros a la distancia para tu gloria es en el nombre de Jesús que tú haces milagros, prodigios, señales Señor declaramos salud mira la policía de este país, fortalecela. Señor mira el gobierno de este país Señor dale sabiduría vuelva a meterte en este gobierno ten misericordia de Puerto Rico Padre glorifícate sobre la vida, sobre cada pensamiento, sobre cada corazón que en esta tarde ha recibido esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria. Te doy la honra porque solamente tú la mereces. Declaro en este momento que los cielos se abren y tú contestas las peticiones de tu pueblo para tu gloria y tu honra. Es en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que en esta tarde damos gloria al Señor. Damos gloria al que gloria merece. A él sea la gloria, manténganos en sus oraciones. Ya eh, seguimos ahí clamando, mañana estamos en nuestra iglesia, después mañana seguimos a otra que tenemos que ministrar eh, a las 11 de la mañana. Seguimos clamando, hermano, no nos suelte de la oración. Estamos allí en el barrio Arayanes, Trujillo Alto, allí estamos pastoreando la obra del Señor y estamos orando que los cielos se sigan abriendo si no tienes dónde ir te invitamos a nuestra iglesia nos puede llamar al 787-519-5617 estamos a su mejor disposición de ayudarle así que exhortamos a seguir adelante en el Señor peleando la buena batalla de la fe y seguimos orando por todas y cada una de las peticiones que nos han presentado en este espacio radial así que se despide este quien le habla es su hermano el pastor Eugenio Pardella que se despide hasta el próximo sábado a las 4 de la tarde, si así el Señor lo permite.